Buen día, amado. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien, bien buenos días. Adelante. Eh, tenemos una inquietud. Queremos comentarle su prestigioso programa porque nos sentimos un poco agobiados aquí en la Toribio Camilo. Ya. Qué bueno. Caramba, caramba. Lo que yo viví anoche. Cuatro extranjeros atracándonos a nosotros. Cuatro extranjeros. Cuatro. ¿Haitiano? Cuatro haitianos. Bueno. le, le dieron un maquinazo al muchacho que hace lo de libre en el colmado a costa y, eh, y no hace no hace ni dos meses también que yo, ellos vinieron por eso fue en dominicano en un sunata blanco vinieron, y nos arrancaron la máquina de ahí anoche fue cuatro extranjeros y esto está minado y he averiguado dónde está el número de, la, de una persona que se llama inmigración y dónde están porque esta gente hay que depurarlo esto está minado estamos asustados mi esposa me dice mi amor no salga de la casa si no me voy para donde mami porque Mil. no quieren vivir esto es una patrulla a las 6 de la tarde por aquí que andan de un, una, un contingente de haitianos que yo no había visto una cosa así y anoche por poco y no, y no agarran a nosotros y también no, no lo atracan no, atra no, no atracaron porque estaban en el colmado cuando yo llegaron oh, ellos, eran, ellos eran cuatro entonces por más que averigüe ya más 911. Salgo huyendo de la jipeta a buscar policía para la calle. Me dicen que esta zona no es de ellos. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir? Entonces, yo quiero saber si uno ¿Qué? puede conseguir un número de inmigración, una gente que le haga caso a uno, lo, para yo decirle a ellos a la hora ¿Qué que fue ellos lo tienen que, que, que venir. ¿Qué fue lo que te dijo la, la policía o el 911, que esa no era su zona? No, yo yo fui a Guilleri, un negocio que hay cerca de la bomba, te saco. negro entrada. Ajá. Y había tres guaguas con una bomba pichada Y la gente lo que me dijo fue pues, que esta no era la zona de ellos por aquí. O sea, tres guaguas de la policía. De la policía, sí. Y tú por casualidad no tomaste aunque fuera el número de ficha de esa, ninguna de esas guardias. No, no no no pude no pude amado. Porque mira eso, eso de que esta no es mi zona eso es un acto de irresponsabilidad extremo eso, claro causal, porque claro. la policía no sí. tiene zona sí. como el ministerio público tampoco entonces ah. la policía no puede decir que no esta no es mi zona yo no voy a... usted sí. está para salvar vidas y propiedades. Y el muchacho que andaba con se conmigo por ahí, con, se con se el ve. muchacho que yo andaba casualmente se estaba desangrando. Amado, se estaba desangrado el muchacho. Es decir, que tuviste que llevarlo a darle, a suturarlo, a, a llevarlo al médico. Es, sí, yo salí para el médico cuando fui al seguro, estaba cerrado. Y cuando voy para el hospital, él me dice: Yo la policía que viene doblando y le caigo atrás, lo persigo. Y cuando le digo, me montan eso. Entonces el muchacho se, se enfureció y que andaba conmigo, que lo cortaron. Y dijo: Vamos, vamos para el colmado, porque el otro muchacho se acaba de partir un pie. Revaló en el colmado. Es decir, que sí. de todo este evento. Se, a, se afectó uno que se fracturó un pie y el, y el que le dieron los golpes. Ajá, y que le dieron el maquinazo atrás en la cabeza. Y eso pasó en la Toribio Piantini. No, Camilo. Camilo. Camilo, eso allá al fondo. Ajá, en la calle Eñe, en la calle Eñe, colmado a cota. ¿Usted es propietario o encargado? En propietario. No, yo soy vecino de ellos, ¿Sí? pero yo siempre voy al colmado a cota. Ah, y lo, y, y, y lo, y lo asistió. Sí, yo lo asistí, ellos me llamaron, vecinos, corre, que nos no atracaron, vecinos. Yo cogí yeah. para allá, allí peté una vez para llevarlo porque dieron... estaba desangrando. ¿Usted... Fue una mínima cosita que se le hizo en la cabeza. ¿Ustedes dieron parte de la policía? ¿Fueron a poner la denuncia? A 9.11 yo llamé, tarde en la noche, llegaron, ya estaban acotados y me estaban llamando. Ellos vinieron, ellos, y ellos estaban trancados ya y tenía hasta temor de salir. O eh. sea, que, cuando, ¿qué tiempo duraron para ir entonces? Ellos, ellos duraron como casi dos horas, duraron sí. ellos para llegar después de eso. Señores, esto, esto hay que ponerle atención general. Yo le voy a mandar una información a, a Xiomara para que atienda esa situación, de esa denuncia que usted ha hecho hoy y que usted vivió en carne propia. Claro. Al ser vecino y ser el, Sara, el samaritano que ayudó sí. en el momento de crisis. Bueno, Qué terrible, muchas gracias, muchas gracias Es decir, por la información. Que, que es a diario este, sí. ese mismo drama. Vamos. ¿eh?